Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, yo soy Alexandra y el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer esta bolsita ideal para colocar dentro de ella esos pequeños detalles que a veces queremos regalar pero que no sabemos cómo envolverlos ya que son tan chiquititos que no los podemos meter en una caja así que los dejo con el paso a paso lo primero que necesitamos es una botella de refresco a esta le vamos a quitar la parte de abajo que es lo que vamos a utilizar y para cortarlo vamos a utilizar en este momento un cúter o bien pueden utilizar una tijera o algo que les sirva para cortar deben de tener mucho cuidado para no lastimarse como pueden ver ya tengo lista la parte de abajo y mi cautín ya está eh, caliente y lo que estoy haciendo es pasarle el cautín en la parte de arriba donde cortamos para quitarle un poco el filo. Si lo quieren hacer, eh, lo hacen. Si no, lo pueden dejar así también porque no es necesario. Luego de haber hecho eso, procedemos a hacerle eh, los huequitos donde vamos a insertar nuestra aguja de crochet. Y yo le voy a hacer tres huequitos en cada como patita que se ve ahí, así como lo, lo estoy mostrando. Y entre las patitas le voy a colocar un hoyito. Cuando ya tengamos lista nuestra base, vamos a empezar a tejer. Y lo primero que haremos será hacer un nudo con el hilo. Lo vamos a pasar por uno de los vueltitos que hicimos. Y hacemos un nudito. Y así empezamos a tejer. Sacamos nuestra primera lazada, insertamos nuestra aguja, hacemos dos cadenitas de separación y volvemos a insertar nuestra aguja en el huequito que sigue. Hacemos dos eh, cadenitas de separación y repetimos el proceso por todos los huequitos que están en nuestra base. Acá ya voy a terminar la primera vuelta, ya tengo mis dos cadenitas de separación hechas y lo que voy a hacer es insertar la aguja en la, primer cadenita de la primera cadenita del primer punto que hicimos y cerramos con punto deslizado. Luego caminamos hacia el centro eh, de nuestro el primer espacio y hacemos tres cadenitas y luego hacemos un punto bajo en el siguiente espacio eh, que corresponde hacemos tres cadenitas más y volvemos a repetir el proceso así como podemos ver en el video. y así vamos formando como una especie de red en la bolsita con este punto vamos a trabajar toda la bolsita así que el número de vueltas depende del gusto de ustedes si la quieren dejar eh, chiquita solo den un par de vueltas nada más Cuando tengamos el tamaño deseado simplemente eh, terminamos nuestra vuelta, cerramos con punto deslizado y hacemos un nudito para luego cortar el hilo y dejamos un trozo más o menos grande para luego esconderlo entre el tejido. Y para terminar le vamos a colocar un trocito de listón o cinta del color que ustedes quieran. Yo escogí un negro porque iba bien con el café. Y lo vamos a ir metiendo entre cada huequito que le hicimos con el tejido. Ahí lo vamos a ir entrelazando hasta llegar a donde empezamos. Y así es como nos queda, ya terminada, ya tiene el listón, como pueden ver. Y yo le voy a colocar acá este gatito que tengo tejido, que me pareció un buen detalle meterlo ahí. Y no lo voy a cubrir todo, lo voy a poner a la mitad, para que sea así como, como su camita, digamos. Y luego lo voy a poner en una bolsita de celofán. Ustedes lo pueden cubrir todo si quieren su regalo o lo pueden acomodar como más les guste. Le voy a hacer un moñito, lo acomodamos bien y ya está listo nuestro regalo. Y pues eso es todo, espero les haya gustado y les sirva esta idea y también que lo pongan en práctica. Y si lo hacen me pueden enviar una foto a mi Facebook personal o a la página de Casa Mágica. Muchas gracias por su tiempo, sus likes y sus comentarios. Se les quiere mucho, nos vemos en un próximo video. Bye. Hola amigos, bienvenidos a este canal. Yo soy Alexandra y el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer que esta blusa cobre vida y que se vea diferente. Espero les guste y los dejo con el paso a paso.